Vale, pues nada, hola otra vez a todos. Ah, por si no os habéis dado cuenta, yo soy de la práctica. Y por mí, eh, nos pondríamos de pie y empezaríamos a practicar. Pero bueno, de vez en cuando compartir algo, no quiere decir que solamente eh, cuando doy un curso todo es práctica, pero a veces dejo que, que surjan las, las preguntas, las incógnitas dentro de las personas. Y en la medida en la que vamos practicando, haciendo las prácticas, siempre surgen eh, inquietudes y entonces es el momento de, de compartir. Eh, pero también reconozco que, que es muy importante la parte de, teórica, que además somos muy diferentes tenemos muchas maneras de aprender, muchas maneras tal vez de encontrar la, la motivación para hacer un cambio en nuestra vida. Y a veces viene por la parte teórica. Muchas veces leer algo, escuchar algo, escuchar unas palabras nos inspiran a practicar, nos inspiran a movernos, a buscar algo más. Entonces en ese aspecto también lo, lo reconozco como, como válido, muy, muy, muy válido. Pero como soy de la práctica, hoy voy a hablar un poco de eso. Es decir, hace muchos años, yo antes que nada quiero comentar que en mi experiencia, y creo que todos compartimos lo que vivimos, lo que experimentamos, y por eso es un compartir más que un enseñar, es un compartir, y en mi experiencia pues se ha dado así, he vivido cosas, sin entenderlas a veces, ¿no? sin saber ni, ni, ni qué eran ni cómo eran y al poco tiempo de experimentar ciertas cosas ha llegado la respuesta. Entonces sé que también es un camino, un camino a veces un poquito, mmm, un poquito que te encuentras en una situación como si estuvieras en una cuerda floja porque no sabes, porque la mente no, no, no, no entiende lo que está pasando. Pero es hermoso. Es hermoso porque cuando viene el conocimiento, cuando viene la información, entre comillas, teórica, entonces uf, hay como un asentamiento profundo de todo eso, ¿no? Un entendimiento profundo. Y mi, mi, mi camino hasta ahora ha sido así, experimentar y luego eh, llegar la información. Ah... Um... Hace muchos años, en un curso diferente a este, escuché una historia, luego leí muchas cosas que, que llevaban o explicaban lo mismo respecto a la práctica. Y es muy simple. Lo, lo voy a resumir, es muy simple. Voy a poner de ejemplo, no sé si he hablado de esto, a lo mejor alguna persona ya ha escuchado, que me disculpe si vuelvo, si vuelvo a repetirme. Eh, hay una fruta que se llama mangostán. Es una fruta de hoy. No sé exactamente el origen, pero es asiática. Y según está considerada, es una fruta deliciosa, muy, muy, muy, muy rica. Yo podría contaros todas. La historia del mangostán, deciros que es deliciosa, extremadamente deliciosa. Y eh, tal vez, tal vez alguno de vosotros me creáis. Y, y bueno, porque confiáis en mí y, y a lo mejor mi familia, mi madre o mi hijo. Mi hijo no tanto, pero mi madre, mi madre sí, diría sí, pues sí. Si tú lo dices, seguro que esa fruta es deliciosa, con seguridad. Y entonces ella a sus amigas contaría lo mismo, existe una fruta que se llama mangostán, es deliciosa. Ella me ha creído, esa es una forma de conocimiento, una etapa, un estadio, digamos, como una primera etapa, un conocimiento como muy primario, por, tal vez por fe o por creer mucho en, en alguna persona, pues dar credibilidad a lo que yo estoy diciendo, el mangostán es rico, delicioso. La segunda, eh, el segundo tipo de conocimiento, que es un poquito más, más elevado, digamos, es un, el, le llaman conocimiento intelectual, o al menos así yo lo, lo aprendí. Y esto pues vendría a ser con el mismo ejemplo del mangostán, me escuchan hablar del mangostán, se interesan por el mangostán, y empieza a buscar, por ejemplo, Rafa empieza a buscar información en internet del mangostán y encuentra muchas historias, muchas personas diciendo lo mismo. Es la fruta más rica, más deliciosa de todo el mundo. Y sigue investigando y tiene estas propiedades y el aroma es no sé cuánto y todo lo demás. Entonces él llega a través de su intelecto a la conclusión de que efectivamente el mangostán es una fruta deliciosa. ¿De acuerdo? Inclusive hasta podría oler el mangostán y decir efectivamente es deliciosa. Segundo tipo de conocimiento, el conocimiento intelectual. Y ahora viene el tercer tipo que es la experiencia. Solo si me como el mangostán sabré a qué sabe el mangostán, sabré el sabor del mangostán. Y entonces a eso nos lleva la práctica. Solo si practicamos y experimentamos por nosotros mismos, en nuestro interior, el universo, sabremos lo que es el universo. De ahí la importancia de la práctica. ¿Se entiende? Yo creo que es, eh, hay muchas historias relacionadas con esto te lo cuentan de muchas maneras, pero para mí fue muy, muy, muy, como muy, muy certero, ¿no? Inclusive, hablando, no voy a hablar de, hablamos de, de, si queremos exactamente vivir desde ese estado, tenemos que llegar a la práctica y a través de la práctica a conocer, a saborear con todos nuestros sentidos lo que es el Kung Yuan Chi Universal, por ejemplo y de ahí la importancia de la práctica. Hmm. Tengo un pequeño escrito que compartió Vicen hace unos cuantos días y es eh, lo he copiado aquí en un papelito para leerlo. Son palabras de Pang Min. Mi traducción, bueno, he pedido ayuda a Jandra y, y os lo voy a leer. Dice, para persistir en la práctica, un practicante debe tratarla como parte integral de su vida diaria, dándole la misma importancia que a una comida significativa, convirtiéndola en un hábito, intensificando la capacidad y el potencial de la conciencia y considerándola necesaria para mejorar sus actividades vitales. Panming. Siempre desde, creo que desde muchísimas técnicas, métodos, siempre nos empujan a la práctica, a experimentarlo, a vivirlo, con todo un sustento teórico por detrás, como es eh, en este momento lo que tenemos de Pan un sustento muy potente detrás, teórico, pero tenemos que experimentar desde nosotros mismos. Tenemos como un camino muy marcado, para mí el Sinen En Chi es de las cosas que, a las que me ha acercado, es el camino más fácil, más sencillo para poder llevar a la experiencia este profundo sentir de fusión con el universo. Y por eso me quedé con el Sinen Chi no solamente como mi práctica, sino también para compartirla. Y dicho esto, pues vamos a practicar. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Se me ocurrió, volvamos a hacer una buena postura eh, estática, la función de los tres centros, pero, pero creo también eh, que podemos seguir un poquito más allá con lo que hemos venido haciendo algunos días, los experimentos. Hoy vamos a experimentar, pero vamos a experimentar con nosotros mismos. El principio es lo mismo. En Xinen Chikung, Ponemos información y luego una información sentida, vivida y sentida, experimentada. Desde ahí, pues podemos eh, dejar un huevo de pie, podemos, por ejemplo, unir los pequeños, las patatas, o también podemos eh, sanar una planta o potenciar el crecimiento de una planta, la producción de la tomatera que tenemos en casa, los pimientos, cualquier cosa. Inclusive si tenemos la fortuna de vivir en el campo, pues a nuestro huerto. Solamente llevarle chi, darle, ponerle información, llevar el chi y dejar que todo fluya. De la misma manera, hoy se me ha ocurrido que podemos hacer un poco de la chi para nosotros mismos y después, si es que alguien quiere, pues podemos, alguien, o dos, tres o cuatro personas, todo el grupo, podemos hacer un fachí, sería en este caso, poner información para esa persona, todos juntos, aprovechando que estamos aquí en este grupo maravilloso, grande, lleno de amor, pues ¿por qué no? no? Si alguien se ofrece de voluntario, de conejillos de India, pues podemos eh, hacerle un fachí. Poner información para él y llevarla eh, todo el chipuro del universo. ¿Vale? De acuerdo, pues lo primero nosotros y después pediremos un voluntario o voluntaria. Vamos a cerrar los ojos. Hoy vamos a permanecer sentados. de manera muy simple, muy sencilla, llevamos nuestra atención al interior. Como todas nosotras ya hemos venido explicando, practicando. Lo primero es relajar el cuerpo. Y observa lo fácil que es. Vive lo fácil que es. Solo mantén tu atención en el interior de tu cuerpo. Con calma. Siente tu interior. Suavemente. Lleva la atención a la cabeza. Toda la cabeza se va relajando. Llega tu atención a los ojos. Se relajan. Lleva tu atención a la nariz. Siente la nariz. Se relaja. Siente la boca. Se relajan. Siente los oídos. No hace falta pensar. Solo hay que tener la intención, pequeña intención, pura. No demasiado intensa tampoco pequeña intención tu mente automáticamente va a los oídos, y los oídos se relajan. También partes internas del cuerpo ya se van relajando, todo nuestro cuerpo está relacionado Relaja la frente. Relaja la barbilla. Relaja todo el rostro. Relaja el cuello. Relaja los hombros. Relaja los codos. Relaja las muñecas. Relaja las manos, los dedos. Cada articulación de los dedos de tus manos. Relaja la punta de tus dedos. Relaja todo el tronco, pecho, espalda, toda la columna, relajada, Relaja el abdomen, también todos los órganos, corazón, pulmones, hígado, vaso, pancreas, riñones, relajados. estómago intestinos vejiga, todo el sistema reproductor relaja las caderas Relaja los muslos y las rodillas. Relaja. Piernas, tobillos. Relaja los pies. Desde el talón a la punta de los dedos. Siempre todo tu cuerpo relajado. Observa tu cuerpo cada vez es más ligero. Es como si perdiera densidad. Muy ligero. Permanece así, solo sintiendo tu interior. Naturalmente sientes tu cuerpo de chi súper ligero. sutil con suavidad con un simple deseo de tu corazón simple, pequeño pero puro desea llegar a lo más profundo del universo ya estás allí te fundes con todo el chifuro del universo y desde allí vuelve de la misma manera, pequeño deseo de tu corazón puro. Pequeño deseo puro de tu corazón y vuelve a tu interior. Siente profundo dentro Todo el Chi puro del universo llena tu cuerpo. Tan simple como eso, el corazón. Ahora, observa. Desea sentir todo el espacio que te rodea, todo el espacio el espacio de la habitación en la que estás. Tu mente siente toda la habitación en la que estás. Desea sentir unirte a todos los que estamos aquí presentes en este momento. Todos juntos formamos un maravilloso campo de Chi. Siente este campo de Chi de la misma manera Pequeño deseo de tu corazón. Y ya estás sintiendo nuestro campo de Chi. De más allá. Únete al campo de cine En el mundo entero. Al campo de Chi. De cine Igual pequeño deseo puro de nuestro corazón y ya estamos allí. Nos unimos a millones de personas, hombres, mujeres, profesoras, profesores, maestros, maestras. Un paso más. Vamos al centro del universo, a lo más profundo. Otro pequeño deseo de nuestro corazón. Y ya estamos allí. En la fuente nos fundimos con todo el mundo anti-original. el chi más puro y desde ahí con suavidad vuelve vuelve a nuestro campo de chi siente nuestro campo de chi todos juntos sentimos nuestro campo de chi Nutrimos, potenciamos así nuestro campo de Chi, con nuestra mente, naturalmente viene todo el Chi puro del universo, también viene toda la información experimentada, vivida. Toda la sabiduría de miles y miles de personas que han transformado sus vidas, cuerpos sanos, vidas armoniosas, tantas personas libres, Toda esa información tan pura, tan rica, llena nuestro campo de chi. Con suavidad vuelve a la habitación en la que estás. Siente tu habitación. Llena de todo el puro del universo. De toda esta sabiduría. Siente cómo te envuelve, cómo te rodea. Igual que a todos los demás. Nos abraza. Con suavidad. Ve a tu interior, siente profundo dentro de ti todo el del universo, llena tu cuerpo, ilumina Toda la sabiduría también llena tu cuerpo. Traspasa todo tu cuerpo. Directo, directo va a lo más profundo. Inspirándonos. Inspirando a nuestras células, a nuestros órganos. A cada parte de nuestro cuerpo. Nuestros cuerpos sanos en este momento. Nuestra vida en completa armonía en este momento de esta manera nos fundimos nuestros cuerpos también se funden con todo el universo Con suavidad, levantamos las manos, las vamos a poner delante del abdomen. Si tienes alguna molestia en tu cuerpo, puedes poner esa zona de tu cuerpo entre tus manos para hacer el hachí pero también existe la posibilidad desde esa zona directamente. Es decir, llevar tu atención a esa zona. Por ejemplo, si es la rodilla derecha, entonces mi atención va a la rodilla derecha y desde ahí voy a hacer el achi Si prefieres poner tu rodilla derecha entre las manos, pon entre tus manos la rodilla derecha, lo que sea más cómodo para ti. Cualquier parte del cuerpo, cualquier órgano, puedes ponerlo allí. Con suavidad. Vamos a ir al universo. Nuestras manos se abren ligeramente, se separan. Vamos a lo más profundo del universo. Y suavemente volvemos a las manos o a la zona del cuerpo. Si no tienes ninguna dolencia, a lo mejor es buena idea. Ir desde el abdomen, desde el tantien. Desde el tantien vas al universo. Te expandes. Y desde lo más profundo del universo, vuelves al también o a la zona elegida. Abre, mire al universo. Sonríe, disfruta. Vuelve a tu interior. O a tus manos, como hayas elegido. Abre. Ve al universo. Expansión natural a lo más profundo del universo. Vuelve suavemente dentro profundo dentro cai cai el chino abre ve al universo mm -hmm. vuelve sierra vuelve profundo dentro sonríe cai. Era el universo <SILENCIO> dentro profundo del nido. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> mm -hmm. Suavidad, usando tus manos, recoge todo el chip puro del universo y lleva al interior de tu abdomen con las palmas sobre la, el ombligo y tu mente se queda encantada en el centro de la Déjala allí reposando, descansando. La sonrisa continúa en tu rostro, en todo tu cuerpo, en todas tus células. Vamos a poner información pensada y sentida, las dos cosas a la vez. Abre tu corazón, piensa y siente que tu cuerpo está sano. Piensa y siente que es, eres sano, saludable. Siente a tu cuerpo totalmente sano, fuerte, joven. Flexible, lleno de vitalidad. Siente que todas las funciones de tu cuerpo son normales, son perfectas. Todas las funciones de tu cuerpo son normales, son perfectas. las Siente el secreto de los secretos. Sentir a nuestro cuerpo sano. Sentir nuestros ojos y hígado rodilla, corazón, cabeza, oídos, cualquier parte del cuerpo totalmente sana, en general todo el cuerpo sano. Y siente profunda gratitud, profunda alegría. Por tener este maravilloso cuerpo, Fuerte, saludable, lleno de vitalidad. Abre tu corazón y siente profunda gratitud, profunda alegría. Siente profunda gratitud profundo amor por cada una de tus células fíjate son tan hermosas son tan bonitas todas tus células viven en completa armonía colaborando una con otra forman tu cuerpo Siente profundo amor, profunda gratitud por cada una de tus células. Date cuenta, sin ellas no tendríamos este hermoso cuerpo. Siente profunda gratitud, profundo amor por cada una de tus células, por todo tu cuerpo. y es seguro que ya está sonriendo con suavidad separa las manos y suavemente abre los ojos Para seguir, como os dije antes, si alguien se ofrece voluntario o voluntaria, hacemos un fachín. ¿Alguien quiere? No, no tengo. ¿Cómo puedo ver? Que nos levante la mano. si alguien usar? Les... Luis, puede usar José Luis. ¿Perdón? Pueden las reacciones. Sí. Creo que José Luis ha levantado la mano, ¿verdad, José Luis? Sí. Le puedes dar audio, por favor, Ana. José Luis Sánchez. Puedes activar tu audio, José Luis. Sí, ya está. Ya está activado. Sí, nos dices si tienes alguna zona en tu, en tu cuerpo a la que quieres que enviemos información y chi? sí. Sí, eh, bueno, tú ya conoces un poco mi, mi tema. El, el tema que tengo yo son los ojos. Vale. Eh, por hacerlo muy brevemente y no hacerme pesado, eh, he padecido de diferentes patologías desde que era chiquitín, desde que era pues, prácticamente 6-7 años. Y de ser miope magno, pues eh, con diferentes cosas más. Lo último, hace dos años empecé con, con un glaucoma, que aunque ya era un poco anterior, y debido a una operación, pues me he quedado con el ojo izquierdo, que únicamente veo algo de claridad, y con el ojo derecho, que veo un poquitín, pero no soy capaz, por ejemplo, de distinguir bien los rostros, por supuesto, no soy capaz de leer, en fin, vale. ese tipo de cosas. Vale, intuyo, sí. intuyo, intuyo que eh, es debido a, mi, a mis emociones, de las cuales ya habéis hablado también largo y tendido, emociones que tienen que ver con el hígado y con los temas oculares, rabia, como ira, impotencia... Bueno. En fin, una serie de cosas que me han llevado a no saber manejar adecuadamente esas emociones e intuyo que por ahí pueden venir los vale, tiempos. aunque no los. Vale, vale, pues entonces, en general vamos a poner buena información para los ojos de, de José Luis, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y lo hacemos todos juntos. Otra vez voy a guiar, seguir mis palabras y lo hacemos todos juntos, como lo hemos hecho antes para nosotros pensando y sintiendo a la vez. En el momento en el que seamos capaces de sentir, porque muchas veces pensamos, pensamos, llega así, pensando, pensando, llega un momento en el que hacemos el cambio. Digamos que es como un, una gotita de agua que va llenando, llenando un cubo En un momento de tanto pensarlo, pasamos a sentirlo. Pero también existe el camino de sentirlo. De golpe. En este momento, sentir, recordar la experiencia del huevo, recordar la experiencia del pepino, es lo mismo. Estas pequeñas prácticas que hemos hecho y que espero que vosotros de vez en cuando juguéis con, con poner un huevo en pie o yo qué sé, cualquier cosa, o una piedra, también sirve. Es solamente, si queréis llamarlo de alguna manera, un entrenamiento para, nosotras, para nosotros mismos, para nuestra mente, porque así eh, podemos eh, salir de nuestras creencias limitantes que nos dicen que no, para que se sanen los ojos de José Luis necesita un milagro o necesita a saber que tantas cosas, pero si somos capaces de hacer ese cambio tanto para otra persona como para nosotros, de realmente sentir se hace en el momento, como el huevo, como los pepinos Entonces, vamos a hacerlo para José Luis. No dará tiempo para otras personas. Con tranquilidad, cierra tus ojos y otra vez ve a tu interior. Conecta profundo con tu interior. Ya puedes sentir cómo tu cuerpo se relaja. Lo mínimo que se haya tensado se relaja. Sube las manos, levanta las manos. Las colocas delante de tu abdomen, las palmas se miran. Pon a José Luis ahí, puedes concretar, ponemos ahí los ojos de José Luis. Imagina, siente que están ahí los ojos de José Luis. Si prefieres, puedes poner toda la cabeza o puedes poner a José Luis entero. Desde ahí, con suavidad. Separando un pelín las manos, de al universo, igual que antes. Lo más profundo del universo a la fuente. Y volvemos, vuelve. Vuelve a tus manos, vuelve a José Luis, a su cabeza, los ojos. Las manos se juntan ligeramente. Otra vez, desde ahí, desde José Luis, ve al Universo. Y desde el Universo vuelve a tus manos, vuelve a José Luis, vuelve a sus ojos. piensa y siente que los ojos de José Luis están totalmente sanos piensa y siente que José Luis ve perfectamente piensa y siente Todas las pulsiones de los ojos de José Luis son perfectas, son normales, son perfectas. Siente profunda gratitud, profunda alegría por José Luis. Desde tus manos de universo Y vuelve con suavidad, vuelve a tus manos, vuelve a José Luis, vuelve a sus ojos. Qué maravilla, José Luis, ve, perfecto. Vamos al universo, a lo más profundo, y desde ahí volvemos todos juntos a José Luis, a sus ojos. Abre al universo. Y vuelve. José Luis, a los ojos de José Luis. Cay, abrete al universo. Volvemos desde el universo a nuestras manos, a José Luis, a los ojos de José Luis. cuida diverso a nuestras manos muy profundo dentro a los ojos de José Luis al universo. Bien, pero a posibles. <tose> Uh mm -hmm. mm mhm. Uh -huh. Juntos. Pensamos y sentimos con profunda gratitud y alegría en el corazón que los ojos de José Luis están totalmente sanos. Piensa y siente que todas las funciones de los ojos de José Luis. Son normales, son perfectas, son normales, son perfectas. Mira, observa, siente a José Luis leyendo, viendo una peli. sonriente y siente profunda alegría y gratitud al ver a José Luis así tan feliz con suavidad Lleva tus manos al ombligo y tu atención al seno, al abdomen al cantil. permanece allí sintiendo también un momento. Todo tu también se nutre de chipuro, todo tu cuerpo se nutre de chipuro, sangre y disfruta. Separa las manos y abre los ojos. ¿Alguien más quiere un poco de chile y buena información? Gracias, José Luis. Gracias a todos vosotros. ¿Se anima alguien? Que nos levante la mano así. No sé si vale, Manuel o María Victoria. Bueno, Manuel, he visto primero y luego María Victoria. Vale, eh, si le das audio, por favor, a Ana, a Manuel, ¿me escuchaste, Samita? Sí, Manuel. Hola. Hola. Sí. sí. Cuéntanos. Ah, vale. ¿A qué zona sí. de tu pueblo? Y ¿Qué es lo que decías? Vale. Pues, eh, detrás del pulmón izquierdo, eh, ahí tuve una caída cuando era niño. Y tengo, eh, bueno, siempre, eh, cuando tengo una postura así recta y eso, pues me duele ahí todavía porque eh, fue el... el eh, ahí Entonces, en esa... me, me sangró ahí, no sé. Y, y tengo ahí, ahí esa, esa, esa molestia, es una molestia. Claro. Vale. Sí, vale. muchas gracias. Pues vamos a poner información para tu espalda y todo el sí. chido del universo. Gracias. Pues... Lo hacemos no todos juntos. Cierra tus ojos. Cada vez es más rápido esto de sentir nuestro interior. Ya puedes sentir tu cuerpo vibrando, totalmente abierto, relajado, siendo uno con el universo. Levantamos las manos y ponemos entre nuestras manos a Manuel, la espalda de Manuel. Desde ahí vamos al universo. A lo más profundo del universo y volvemos a nuestras manos volvemos a Manuel a la espalda a toda esta zona pulmones otra vez solo ve al universo desde ahí desde tus manos al universo Volvemos a las manos a Manuel, a su espalda. Piensa y siente. Con el corazón abierto, con inmensa alegría, siente que la espalda de Manuel está sana, perfecta. Otra vez piensa y siente que la espalda de Manuel está totalmente sana. El chi y la sangre fluyen suave y claramente en absoluta libertad. Siente profunda alegría por Manuel, totalmente sano. Y desde ahí, desde tus manos, ve al Universo. Con suavidad, desde el Universo, vuelve a tus manos, vuelve a Manuel. A su espalda, abre. Ve al Universo sonriendo, disfrutando. Y vuelve a tus manos, Manuel, Manuela, a su espalda, también sonriendo, disfrutando. Cari. Fuera al universo. Cari a tus manos a Manuela, a su espalda. Ca mm -hmm. Mm -hmm. más todos juntos pensamos y sentimos que la espalda de Manuel está totalmente sana, perfecta piensa, siente que la espalda de Manuel es perfecta, totalmente en armonía. Mira a Manuel de pie, en cualquier postura, con toda su espalda relajada, normalmente. Y siente profunda alegría, profunda gratitud. Por Manuel con suavidad, lleva tus manos al ombligo pon allí tus palmas y toda tu atención en el cantien Quédate aquí sintiendo, nutriendo, tú también. Sonríe y escucha todo tu cuerpo lleno y puro. Separa las manos y suavemente abre los ojos. Raja las ¿verdad? Nos cuentas. Sí, mi nombre es María Victoria, mil gracias María. por esta oportunidad y tengo una cirugía de mi cadera izquierda hace dos años y medio y no me he podido restablecer, duele mucho, debo hacer ejercicio y esa dolencia me impide caminar, me impide Ajá. hacer ejercicios para mejorar, hasta Ajá. ahora no he podido mejorar. Cadera izquierda, ¿verdad? Cadera izquierda, el tendón glúteo medio, recibió vale, cirugía. Vale, perfecto. Pues nada, gracias. nos ponemos gracias. a ello. Claro que sí, gracias. María Victoria. Una vez más, lleva tus ojos, cierra tus ojos y lleva tu atención al interior. Conectamos con nuestro corazón. Nos fundimos con el Universo. Levantamos las manos y colocamos entre nuestras manos a María Victoria. Siente a María Victoria entre tus manos, si es necesario, visualízala. Imagínate que está ahí. Puedes ser más concreto, puedes poner la, la cadera izquierda de María Victoria entre tus manos. Y desde ahí, con suavidad, vamos al universo, todos puntos vamos al universo, a la fuente. Y volvemos, suavemente volvemos a nuestras manos, volvemos a María Victoria, su cadera izquierda. Vez abre el universo a lo más profundo y desde ahí vuelve a tus manos, vuelve a María Victoria, a las caderas, la cadera izquierda de María Victoria. Todos juntos pensamos y sentimos. Que la cadera de María Victoria es, está perfecta, totalmente sana. Piensa y siente que la cadera de María Victoria está totalmente sana, perfecta. Siente que todas las funciones de cada parte, músculo, nervios, de cada célula de la cadera de María Victoria, es perfecta. Todas las funciones son normales, son perfectas. Siente profunda alegría. al Observar al saber que las caderas de María Victoria están totalmente sanas, perfectas. Y desde allí, desde tus manos, ve al universo. Y vuelve. A tus manos a María Victoria, a la cadera izquierda de María Victoria, abre, ve al universo, a lo más profundo del universo, y desde ahí vuelve a María Victoria, a su cadera izquierda. Madre de al universo, vamos todos juntos y volvemos todos juntos a nuestras manos a María Victoria a su cadera a su cadera izquierda. al universo! a la cadera izquierda de María Victoria. juntos pensamos y sentimos que la cadera izquierda de María Victoria está sana, totalmente sana, piensa y siente que todas las funciones de la carrera izquierda de María Victoria son normales, son perfectas. Son normales, son perfectas. Mira, siente a María Victoria caminando, corriendo, saltando, con una enorme sonrisa en el rostro. Y siente profunda alegría, profunda gratitud, profundo contento. Al ver así, al sentir así a María Victoria. Suavidad, lleva tus manos al ombligo y tu atención al también quédate allí un poco. se llena de chi sonríe todo tu cuerpo se llena de chi con suavidad con profunda gratitud con profunda alegría todos juntos vamos a repetir lo mejor para ti, lo mejor para mí, lo mejor para todos en cada instante. Gracias. Gracias. Separa las manos suavemente, abre los ojos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Todo lo mejor para todos, siempre. Gracias. gracias.